Estamos de vuelta, mis amigos, con ustedes. Esto es de mañana: análisis, noticias, comentarios, reportajes y entrevistas. Hoy tenemos una muy interesante con el director eh, provincial de salud pública, el doctor Luis Rosario Socía. De los dos hermanos, el tigre. Este es el tigre. Son igualitos, ¿no? Definitivamente. Oiga, señores, miren. Algo. Buenos días, Luis. <risa> lo que pasa es que, lamentablemente. Todo el es que es político, igual que yo, nos ponen una banda que dicen Tigere, corrupto, a, a, a, corrupto, ladrón, Ladrón. Ey. delincuente. No, pero tú sabes que yo no lo digo por oye, eso. Oye, pero oye algo. La, es nuestro sistema. Yo lo, yo lo digo porque... Eh, claro. Por la personalidad. O como, así como... Mira, besado, mira así como... Yo lo escucho a ustedes en la pausa y en el comentario anterior hablando sobre lo que sería, el presidente plantea una reducción en los fondos que le entregan a los partidos políticos. Sí. Entonces veo a la gente que en los chats te dicen no le entreguen nada. Quiten eso. No hagan esto. Quiten eso. Los cuatro, que se lo cogen. La ley dice que un, los partidos que sacan hasta un, sí, hasta un 5%, le corresponde el 80%. El mazo. El 80% de todos los recursos le corresponden a esos partidos. Pero hay que ver si fuera de mi parte, yo regularía principalmente a esos que reciben el 80%. ¿Por qué? Porque reciben la mayor cantidad. Y los partidos pequeños, aunque tienen quizá menos incidencia y que se prestan más a corrupción con ese dinero que le entra, porque, como decía un joven en la red, esos partiditos que ni siquiera local tienen, sí. ese dinero está para alquilar local, para... Para, para hacer programas de, de crecimiento país, en el partido que habla y cosas así. De un 10% para la educación. De claro los, que de los sí, militantes. y para la educación de los militantes. Claro. Entonces, lo que pasa es que no lo emplean en eso, lamentablemente. Si lo emplearan en lo que dice ah. la ley, porque lamentablemente estamos en un sistema político, que es nuestro sistema, el sistema de aquí dice: aquí no hay un rey. Que diga, va a ser fulano en tal sitio. No, no, no, aquí hay un presidente electo constitucionalmente y los diputados, senadores, síndicos y regidores también. Entonces, lamentablemente es, es nuestro sistema. Lo que yo creo que si sí, a usted le entregan mil pesos a un partido, usted debe decir en qué usted invirtió. ¿Usted está eh, de acuerdo con que, con que el, eh, el Estado eh, financie eh, los partidos políticos? Es que, oye, es que, el sistema nuestro... Hace que tenga que financiar Pero la pregunta es, Luis, si perdón, es eh. ahora para el 2021, que ese es el tema que estamos tratando. Oye, oye, oye, mira, no es posible que el país, el gobierno no lo financie. Porque, por ejemplo, cuando el PLD eh, eh, arma su congreso, Juan Bolle, de con todos sus dirigentes, sí. es un evento que sale costosísimo, ah. reunir 2.000, 3.000 sí, personas... En un evento que dura de cuatro a cinco días, eso tiene un costo enorme. Entonces, son cosas lo que yo creo que deben regular y que deben informar a través de la Cámara de Cuentas sí. en qué invierten esos recursos, si el presidente... Si el doctor es... es un político, él está claro de eso. Oye, oye, yo Luis, estoy claro, yo te... Ahora, si los chelitos que... son muchos, yo estoy de acuerdo que si hay que tumbarle la mitad que se la quiten. Luis, pero que mucho, si usted son muchos. no justifica eh, eh, nosotros, ese gasto, vamos a quitártelo. Nosotros te son invitamos muchos. para hablar del manejo del COVID en la provincia. <risa> Háblame no, de eso. No, pero yo pensaba. Sí, no, no, no, pero no me inviten nada más a hablar de COVID. Ustedes no, no, tienen, no, no, pero. Mire, invíteme. No, no. Habla de COVID, invítenme a hablar de política, invíteme a hablar de muchísimas cosas. Porque ustedes saben que yo soy versátil. Claro. Y que, y que también el, el nivel dirigencial que tengo en el partido me permite dar informaciones de todo lo que ustedes quieran. A propósito, ah, pero vale. a propósito Entonces a algo. Luisito, a Pimentel, se están antes, quejando los municipios de Pimentel. Oye, déjame, me pueden preguntar, yo soy un libro abierto. Oigan, antes que nada quiero... Da una información triste y es que la familia Mora Rosario pasa por la profunda pena de informar el fallecimiento de mi cuñado Macario Mora. Ay, eh, no dueño diga, de, la, la de la librería Mora. Si Ay, es, no me diga, Macario. Es, mi eh, a toda la gente de Pimentel, Macario ah. es de Pimentel, mi hermana es de. ¿Cuándo este, falleció? Ah. Falleció esta noche, ah. anoche. Eh, Macario es mi cuñado, sí. eh, sus restos estarán expuestos, sí. están sí. expuestos ya en la funeraria de la Mercedes, eh, vamos a hablarlo ahí, sí. respetando todo el distanciamiento claro. físico, a los compañeros nuestros de Pimentel, eh, se nos ha ido un amigo, un hermano, un padre, eh, persona, y lamentamos el fallecimiento de Macario, mi cuñado. Eh. Ahora bueno. sí, seguimos, vamos con el COVID. Señores, miren. ¿Cómo estamos actualmente el COVID aquí, aquí en la provincia de Duarte? Hasta la fecha de hoy nosotros tenemos 1.554 casos positivos. Positivos no quiere decir que solamente a 1.554 gente le ha dado el COVID. porque A mí me dio el COVID y no me contaron. O sea, hay muchísima gente que le ha dado el COVID y que no se han realizado la prueba y por eso no aparecen en los datos como, como en los positivos. Tenemos de las últimas pruebas que se han hecho seis casos nuevos, 269 casos que le estamos dando seguimiento de manera domiciliaria. ¿Qué significa eso? Y eso es muy importante. O sea que nosotros tenemos 269 casos registrados que están positivos, que son también entes de contagio. Ustedes entienden, porque entonces tenemos la persona en la casa, tranque, se pongan solo en una habitación. Pero todo el entorno de esas personas que también se le están realizando la prueba son gente también de, de contaminación. Tenemos 1.204 recuperados hasta la fecha y 165 fallecidos que se les realizó la prueba del COVID. Porque son números también que nunca estuvimos de acuerdo y que no estamos de acuerdo tampoco. Porque cuando fallece una persona que no se le ha hecho la prueba de COVID, no nos lo están poniendo como que falleció por COVID, sino que lo están poniendo por otras causas. Entonces tenemos de las 114 camas... Pero, señor, que un te... momento, doctor. ¿Cómo así? O sea, una gente fallece de COVID y le ponen otra causa. No, no, no. Oye, ¿qué pasa? Hay enfermedades sistémicas. Por ejemplo, uh -huh. el, un paciente... Se murió un señor de Pimentel hace unos días con 87 años. Pero un paciente diabético, con problemas cardíacos, y también tenía el COVID. Murió por COVID, a ese se le ha hecho la prueba. Pero tú puedes encontrar ese mismo paciente que fallezca en su casa y que lo haya agarrado el COVID, que no sea la, se le haya hecho la prueba, y falleció por un problema de diabetes, sí. por un problema cardíaco, hizo un paro cardíaco, ¿tú comprendes? Sí, claro. Entonces... Eh, es muy difícil a veces eh, darle seguimiento a todo el que se puede. Y por eso, en los meses de febrero y marzo, cuando hacíamos las denuncias, de que si aquí en San Francisco de Macorís la media dice que en este municipio se mueren de 10 a 15 personas todos los meses y que rápidamente aumentaron a 60, sí. Había que entonces ver vamos causa. a ver dónde están esos 45 o 50 personas que no nos dice que se están muriendo por COVID, pero, pero que nos dice que se está muriendo por otra causa Pero que no aparecen en los fallecidos por COVID ¿Tú entiendes? Correcto. Es un problema que lamentablemente es algo nuevo Todo lo hemos ido aprendiendo a la carrera Tratándolo, por eso eh, manifestamos que el mejor equipo de COVID Que hay aquí en el país es este de aquí de San Francisco de Macorís. Porque es el que más pacientes ha manejado Y el que más situaciones difíciles ha manejado Y es el equipo que más ha aprendido por eso desde Samaná, Cotuí hasta Hermanas Mirabal, todo llega aquí. Y entonces encontramos que se murieron tres, cuatro en San Francisco de Macorís. No, se está muriendo aquí porque aquí es que llegan todos los pacientes de COVID de la región. ¿no? ¿Desde ¿no? cuándo está así, doctor? Eh, que están llegando sí, aquí. Sí, porque eh, teníamos la información específicamente de que ciertamente traían gente hasta de, hasta de Santo Domingo. Eh, lo que pasa es que, que el centro de Huiza, que es el primer centro que se preparó específicamente para atender sí. el paciente de COVID de cuidados intensivos. Ahora, antes que los otros centros estuvieran preparados, venían hasta de Monte Plata, Montecristi, sí. directamente sí. aquí al centro sí. de Huiza. Sí. Ya tenemos otros centros preparados en la capital y en otras zonas del país que ya solamente aquí estamos recibiendo desde Samaná, Cotuí hasta Salcedo en ese, en ese cuadrante completamente. Pero terminate con los datos de las 114 camas que tenemos disponibles para COVID. Tenemos 27 ocupadas y tenemos 87 camas disponibles, o sea que la cosa está más o menos bien. De los 28 ventiladores que tenemos disponibles para COVID, lo tenemos libre todo. O sea, al día de hoy nosotros no tenemos ningún paciente con COVID, con un, con un ventilador en los centros. Entonces, tenemos siete pacientes en Huiza, de los cuales tenemos uno en cuidado intensivo, pero no tiene ventilador. Y de esos siete pacientes, tres corresponden a la provincia de Duarte y cuatro a otras provincias. Uno, un, uno de San Francisco, uno de Villarriba y uno de Barraquito, lo de aquí de la provincia de Duarte. En el siglo XXI tenemos dos de San Francisco, uno de Villarriba y uno de Pimentel. Y atención Pimentel, a la gente de la calle Luperón en Pimentel. Se han muerto cuatro personas en esa zona de ahí. Hay personas positivas en esa zona. Señores, tranquense, mantengan el distanciamiento, porque entonces yo me meto allá con la policía. Empiezo a trancar gente y el malo soy yo. Claro. Vamos a respetar el distanciamiento, miren. Eh, y no se puede hacer un operativo para ubicar a esa gente, hacerle pruebas y ver quiénes están infectados para tomar las medidas. No, inmediatamente aparece un paciente positivo. Uh -huh. Se evalúan todas las personas del entorno, entorno y sí. se les realizan las pruebas. Entonces se envía el paciente a aislamiento y se aísla en su casa. Ahora, uh -huh. cuando ya el paciente tiene fiebre y tiene otros síntomas, ya sí se lleva a un centro clínico, ya sea a o a uno de los otros cuatro centros que tenemos aquí preparados específicamente para... COVID. ¿Cuáles son no esos sí. centros? Son el, el siglo XXI, Materno Infantil, INEMED y el Centro Médico Nacional. Son los únicos centros que están habilitados para trabajar pacientes Nacional, nacional y materno y siglo 21. Luisito una pregunta, ¿cuántas pruebas se están haciendo diarias? mira, por región? ejemplo, en una el pregunta. día de ayer se hicieron 86, se tomaron 86 muestras PCR en la escuela Paulina Valenzuela del sector Ugamba. 86. 86. Sí, 86. Se Miren, se están haciendo operativos de prueba martes, miércoles y jueves. Y todas las instituciones públicas que han requerido, que a todo el personal se le... Se le mañana van a Edenorte y a todo el personal desde norte se le van a tomar la prueba. Eso, cada director de institución que requiera y solicite que se le realicen la prueba, a todo su personal se le envía. Además, se fue a Jaya, se fue a La Peña, se ha ido a Pimentel, a Las Coles, al Bajo Yuna, Castillo, donde quiera que requieran y aparezca un paciente con COVID positivo, inmediatamente el equipo epidemiológico de salud pública va a la comunidad y se hacen los levantamientos y se toman todas las pruebas. Y cualquier persona que no tenga el dinero para pagar una prueba en referencia solamente tiene que ir a salud pública y allá mismo se le toman las muestras y se envían a la ciudad de Santo Domingo. Todo el mundo, hay pruebas para toda la población. Totalmente gratis. Ahora debemos entender que si usted no tiene ningún síntoma de COVID, usted no tiene para qué eh, utilizar una prueba que la puede utilizar una persona que realmente la necesite. Doctor, eh, en principio veíamos que existían eh, lugares ¿verdad? para ejecutar a las personas con COVID, pero que no que no tenían, no estaban en estado de gravedad, que no necesitaban estar hospital, eh, hospitalizados. ¿Qué se está haciendo específicamente ahora? Porque vemos que no hay lugares donde la gente lo aísla. Eh... Bueno, pero yo te di un dato de que tenemos 269 uh -huh. personas en su casa. Pero en su casa, Espérate, doctor. Espérate, pero si tú, tú tienes un paciente con COVID en tu casa y nosotros te enviamos a que lo aísle, lo tenga solo en una habitación, que todo el mundo... Evite el contacto con esa persona. Todo el mundo usa su mascarilla el paciente está aislado en su casa. Nosotros no tenemos, lamentablemente, el país, el mundo no tiene donde, donde tener todo el paciente que tenga algún síntoma de COVID. Sí. No lo tiene. No, no, claro, eso, eso se entiende. Entonces, por eso, aislamiento domiciliario está en su casa. Ahora, inmediatamente usted tenga una fiebrecita. Un problemita en la garganta. De para la clínica. Busque su médico, porque si mire, si usted es mayorcito de edad, es diabético, hipertenso, cualquier problema hepático, cualquier problema sistémico, o respiratorio, si usted, respiratorio, si el COVID, si usted es un fumador de Juca, mm. oiga, Ay, si el COVID no lo, lo agarra, se, se lo lleva, ¿verdad? lamentablemente. Mm. Esto ¿verdad? es una pandemia... La pandemia se termina cuando le da a todo el mundo y todo el mundo se inmuniza, señores, hasta que aparezca la vacuna. Y todas las vacunas, ustedes oyen que Alemania, que Italia, todo el mundo vacuna. Duran dos años, señores, para preparar una vacuna. Y entonces, después de esos dos años, están probando muchísimas vacunas sí. en América del Sur. A todos esos indígenas lo están llenando vacuna, vacunas, probando sí. vacunas. Pero entonces temperate. hay que esperar la respuesta del organismo ante esa vacuna... Y entre otro brote, porque a ti te ponen una vacuna. Probaron una vacuna contigo. Pero si tú no entras en contacto con un paciente positivo que te pueda contagiar, tú no sabes si esa vacuna fue eficaz. Sí, eso ¿Tú comprendes? Entonces, son muchas cosas. La medicina es así. El COVID, el COVID se va a terminar cuando le da a todo el mundo, aparezca la vacuna y a todo el niño que nazca entonces lo vacunamos. Entonces, antes que me hagan otra pregunta, y hablando de vacuna, hoy se inicia... Una campaña nacional de vacunación contra la influenza, sí, que también es sí. otra gripe, sí. igual y que y chikungunya, que muere otra mucha gente. Entonces, oigan, entonces, ¿qué tenemos ahora mismo? Que tenemos un paciente, porque ya estamos en los meses de la influenza. Sí, sí, sí. sí. Un paciente que coge otro tipo de gripe, influenza, chikungunya, cualquier gripe de esa, entonces, ¿cree que tiene COVID? Sí. ¿Se confunde? Se confunde porque los síntomas son parecidos. Entonces empezamos la campaña hoy. Todas las personas, atienda, mujeres embarazadas, personas mayores de 65 años, los niños de 6 meses a 2 años de edad y todo el personal de salud se va, será vacunado en la unidad de atención primaria más cercana. Solamente tiene que dirigirse a su. NAP y si usted tiene algún paciente que no puede caminar, que no puede salir de su casa, solamente vaya a la UNAP más cercana y uno de los médicos que trabajan allí en la policlínica, la UNAP Policlínica, doctor, un, un, Policlínica, la gente le llama Policlínica. Bueno, bueno, son unidades sí, sí, de atención primaria porque también hay otros lugares que hay policlínicas que son distintas. Sí, pero la gente normalmente Bueno, o a, o a la Policlínica, también a la cerca. Policlínica, vaya a la UNAP o a la Policlínica <risa> sí. O al Hospital, sí. también, o al Hospital, a cualquiera, pero vaya a su centro de salud más cercano, señores, miren y vacúnense. Además, estaremos vacunando a todo el personal de salud contra la difteria, el tétano y la vacuna contra la hepatitis. Eso no quiere decir que se han suspendido paralizadas todas las jornadas de vacunación. Este problema del COVID ha hecho que usted tenga que llevar un niño a vacunar. Sí. Usted no iba al hospital, vayan, pónganse al día con su tarjeta, todos los programas de vacunación están activos, todas las vacunas están en la UNAP y en los hospitales, lleve a su niño, ponga su tarjeta al día, que ahora también, como no hay clase, donde también a veces en los colegios le exigen la tarjeta diciendo que no, lo vacunaron, no hemos, hemos, estamos retrasados en todo eso, entonces, a las personas que vayan a las policlínicas, a las UNAP, a los hospitales, lleven su niño y todas estas personas que hablamos, principalmente los mayores de 65 años de edad, que vayan desde el día de hoy por la UNAP o policlínica más cercana y vayan a vacunarse para que en vez de llevárselo el COVID, entonces no se lo lleve la influenza. Sí. Doctor, eh, tenemos nosotros una situación que no solo es de San Francisco la provi y la provincia o la región, sino Gracias. del país. Eh, la aglomeración de personas, los fines de semana, eso es un desacato, es un descontrol. Yo decía aquí que nosotros parece que estamos en Semana Santa o estamos en época de Navidad, estamos en todo menos en COVID. No, no es eso, es que no es que hay eso. algún problema. Tú, has, tú, tú, has oído el dicho que dice, tú tienes un muchacho tranquilo en la casa que lo tiene presionado y cuando tú sueltas el muchacho, sí. que encuentra un pedacito donde correr, correr. Bueno. Tú dices, ese muchacho. Ese muchacho encontró dónde correr, pues está suelto. Entonces, oigan qué pasa con eso. Tenemos una población que desde el mes de febrero, marzo, ha estado trancada. Pero miren, el Ministerio de Salud Pública, mírame esta tarjeta aquí, comenzó a hacer un levantamiento, esto es una muestra, esto no es de San Francisco de Macorís, es una muestra que nos la entregaron para enseñársela a la población aquí, doctor. del trabajo. Cógela ahí, mírala ahí, mírala ahí. Eso es un nombre con un ejemplo. ¿Ya? Sí. Perfecto. Miren, nosotros estamos haciendo un levantamiento por todos los restaurantes, bares y los negocios que tienen mucha acumulación de personas. Por ejemplo, aquí en Telenor, aquí en este salón, que viene mucha gente... Nosotros vamos a venir aquí a la planta física y le vamos a decir, en este salón, de acuerdo a la cantidad de metros que tiene el salón, respetando el distanciamiento de un metro y medio por cada persona, aquí caben, por ejemplo, 60 personas. Y se lo vamos a establecer en esta ficha que va a estar firmada por el inspector y por el director de salud. Va a tener el nombre del negocio y la cantidad de personas que usted puede tener dentro de ese negocio. Cuando, tú llegas y lo ves, tú sabes Cuando si usted llega al local, no solamente eso. El dueño del local sabe, por ejemplo, que en este negocio caben 20 personas. Si usted mete 25 y a usted se le tira la policía, los inspectores de salud pública, entonces no grite porque le cerramos el negocio por seis meses por un año. Claro, eso está correctísimo. Pero ya usted sabe que usted solamente puede albergar 20 personas en ese salón. Entonces, lo estamos haciendo fácil. Estamos haciendo un llamado a todos los comerciantes que le abran la puerta a nuestros supervisores que van a evaluar el local y cuando se le entregue esto y la policía vaya y, y usted tiene, puede tener 20 y nada más tenga 18, la policía, óigame, ni puede llevarse a nadie preso. Ni puede cerrar el negocio porque la única institución que está facultada para poner cualquier tipo de impedimento a cualquier local es el Ministerio de Salud Pública. Sí. Hago la aclaración. La Policía Nacional, el Ministerio de Interior y Policía son un equipo de apoyo al Ministerio de Salud Pública. Ahora, eso no quiere decir que usted esté en la calle o en cualquier negocio y respetando el distanciamiento físico y que la policía no se lo pueda llevar preso. Porque usted tiene un corro de 20 gente, todito juntos, sin mascarilla. Bebiendo romo. Beb bebiendo lo que sea. Ojalá sea haciendo chiste. Exacto. Pero sin respetar el distanciamiento físico, la policía puede actuar en ese aspecto. Ya hay normas por la pandemia. Entonces debemos respetarlas. Si usted quiere salir para el medio a cherchar, mantenga el distanciamiento, si usted anda con su esposa nosotros no le vamos a prohibir que usted esté al lado de su esposa porque usted duerme con ella, Claro. usted entiende pero si usted tiene otra persona que no está en su entorno que no vive con usted, entonces mantenga el distanciamiento y así vamos a evitar el contagio todos los negocios van a tener esta ficha en toda la provincia porque se están instalando supervisores en todos los municipios y en todos los distritos y se están haciendo los levantamientos de rigor para a cada negocio darle su cartilla que dice la cantidad de personas que puede permitir en cada establecimiento. Doctor, esta, esta, este trabajo me parece algo fenomenal, eh, partiendo de que no se había hecho anteriormente. Pero saliéndonos un poquitito del tema ya del COVID, eh, me gustaría preguntarle si aquí en la provincia, bajo su dirección, se tiene pensado hacer un plan parecido, pero con los negocios de, de, de, de venta de, de comida para la supervisión. Por ejemplo, que aquí nadie supervisa o supervisaba ¿verdad? Eh, lo, lo que tiene que ver con, con el aceite de, de la fritura. Nadie supervisaba, por ejemplo, el manejo de los alimentos en, en, eh, de comida rápida. Salud Pública, bajo su dirección, tendrá ¿tiene un plan o piensa desarrollar un plan con relación a esto, a regularizarlo y a, sí. y a supervisarlo? Mira, Salud Pública tiene departamento para todo eso. Lo que pasa es que si los departamentos no actúan, las cosas no se ven. Yo recibí, cuando yo entré al despacho, una serie de tarjetas de levantamiento que se hicieron en el negocio de aquí, de San Francisco de Macorís, que hicieron los inspectores, y no la he devuelto. Porque yo voy a revisar de nuevo. Entonces, un levantamiento que no fui yo que lo envié a hacer. Y me la llevan. Tenga doctor, fímela. Oigan eso. Están todos parados allá. Así es que los comerciantes que enviaron su solicitud, incluyendo la sirena, supermercado grande de aquí. Que esperen que un equipito nuevo. Va a ser de nuevo el levantamiento donde yo sepa en realidad cuáles son los resultados. Y si son los mismos el levantamiento que se hizo, a mí, perfecto. Claro. Pero yo no puedo firmar un levantamiento que se hizo, que no fui yo que lo envié a hacer. Correcto. Y no sé tampoco cuáles parámetros se hizo el levantamiento. Entonces, todas esas pequeñas cosas, yo estoy consciente que todas se deben mejorar. Porque todas van en deprimiento de la población. ¿Entiendes? Miren. Y sí, no se ha cerrado aquí, por ejemplo, en, en la provincia. Yo no he escuchado nunca que se haya cerrado un negocio por, por insalubridad. Ya, pero, tú, mira, eh, pero esas cosas del aceite ¿Tú por qué, qué no sabes? Mira. aquí hay lugares que tú vas que tú dices. Mira, pero, pero, dame, bueno, mira bro, ayer ya. Aquí hay lugares, fritura, que el aceite, el aceite después que usted lo usa, entonces lo meten en galones y se lo venden a otra fritura sí. para que sigan friendo Oye, esa vaina. Sí. Entonces, <risa> eh, lamentablemente es así. Ustedes no lo sabían. Claro sí, que, oigan, eso lo compran, eso es dinero, mi y hermano. Te compran tu pote de aceite y siguen friendo en otra parte. Esto Doctor. es un reciclaje. Lamentablemente, Dos cosas. vamos a ver cómo controlar. Ahora, la población, sí. mira, yo hago mucho, muchas veces, he hecho mucho este cuento. Cuando yo vivía en la capital, nosotros vivíamos en una pensión frente a la universidad. Y el agua que nosotros, mira, me pusieron la musiquita. A mí tienen que darme una hora cuando yo voy. <risa> mira. Eh, doctor, así es que para doctor, la musiquita, doctor, eh, yo no lo voy a decir no, a Eugenio. Miren. Él hace la agenda. El agua que usábamos, el agua que usábamos para tomar, la cogíamos de la llave. Y el agua parecía jugo de limón. La metían en la nevera y nosotros no la bebíamos y no nos hacía nada. Pero ya que uno vive de otra manera, ha aprendido a consumir agua buena, eh, ya yo me bebo un ching de agua de esa. Y es sí. para el clínico, sí. Doctor, dos cosas. Volviendo a la parte de la realización de pruebas, que es importantísima. No un momento que no se puede ir, sin hablar de la parte política. Sí. <risa> eh, usted habló de 86 muestras bien, en el día de ayer PCR. Sí. No sé si hay rápidas, como especificó muy bien que eran PCR. En Ugamba, en Ugamba. En Ugamba. Recibimos la información porque un amigo televidente nos la suministró. En la parte de comunicación de la provincial, provincial, ¿cierto? Eh, sería bueno eh, mayor orientación a los ciudadanos a través de los medios por ejemplo lo de la vacunación para la influenza y demás eh, virus, si usted hubiera venido, aunque bueno, es parte de la, de la parte de comunicación, pues la gente no se entera ¿qué se está haciendo en ese sentido? para que la información llegue a la gente y la cantidad de pruebas, nos, la considero poco, usted me en ese sentido me corregirá o nos informará okay, eh, se ¿cómo se está manejando? se tomaron 86 pruebas porque fueron 86 personas, okay, o sea el Ministerio de Salud Pública tiene, si van 500 gente le hace la prueba a 500 gente. Nosotros tenemos okay. prueba disponible, prueba disponible para todo el que vaya. Cuando se hace una jornada eh, y se invita a todos lugares, por ejemplo fuimos a la peña y el alcalde de la peña se encargó de convocar a toda su comunidad y fueron todas las personas a hacerse su prueba y se la hacemos a todo el se que perdón, ¿cómo sabían que iban a estar en Ugamba ustedes ayer? Nosotros lo supimos porque Hipólito nos escribió no, de Uganda. No, porque la, la Junta de Vecinos de allá de Ugamba fue que nos hizo Perfect. la solicitud y ellos como Junta de Vecinos son los encargados de en su entorno promocionar y llevar a todas las personas a hacerse la prueba. Exacto, eso era. Bien. A ver, eh, a ver. Eh, Luis, hay problemas en el PRM. ¿Y qué pasa en el PRM? Oh, pero aquí se habla de que Ay, todavía no se ha resuelto el tema del regidor que lo nombran como... No, creo. pero ya Rodríguez renunció. ¿Cuándo? Rodríguez renunció hace más de 10 días. Ajá. ¡Doctor! ¿No se claro que sí que Rodríguez renunció. Lo que nosotros no, no hemos hecho es llenar la vacante Rodríguez todavía. Pero ya Rodríguez renunció. Y el otro tema básico es el hecho Para de la Diputación doctor. de Olmedo que está entre... Dorina dice que le corresponde a ella... Y Olmedo dice que le corresponde a su hermano porque se fajó. Bueno, Entonces, te voy a decir, ¿Qué va a hacer el PRM en este Bueno, ese, eso es una decisión del, del, del presidente de la República. ¿Cómo del presidente? Claro, oigan una cosa. Pero ven acá, Yellán. Ya los, ya. El los electores? los electores? No, no, no, espérate. ¿por qué es espérate, espérate. Oh, los claro. electores no tienen nada que ver en eso. ¿Por qué? Porque usted está hablando de una vacante en el Congreso que la ley establece que el partido debe pre, eh, presentar una terna de tres personas y entonces el Congreso decide entre esas tres personas Correcto. quiénes son ahora el partido encabezando por el Presidente de la República decidirá quiénes son esas tres personas que van en la terna yo quería que me pusieran a mí ah. claro, para, ¿Para llegar usted, por ahí usted, sin pasar por pero vos usted no fue, ah. candidato, usted no fue hasta usted candidato hasta ahora no, así no, sí mismo lo es el hermano Oye, de Olmedo déjame Durraban, decirte algo Carolina la ley no establece que para usted estar en la terna haya sido candidato. Sí, sí eso no, lo de ley, de esa no La ley establece... Oye, la ley establece... No, da, mira, no, no, no, sí, yo sí. tengo razón. Sí, razón. La ley establece... Regularmente, oye lo que se ha hecho regularmente. Que como el candidato hizo su inversión en su candidatura, o te ponen la esposa, o te pone un hermano. Pero ahí decidirán ellos allá arriba. Lo ven ahí, los cuartos que le decía. ¿Tú entiendes? La, óyeme, ya, ya, mire. De, miren, déjeme decirle algo. No hay una cosa que se parezca más a un político. Le voy a decir que quién. Es. Que un comunicador. ¿verdad? Que un miembro de participación ciudadana. Óyame, ¿Por qué? Que, oye, porque, porque todos tienen aspiraciones políticas. ¿Sí ¿Sí, ¿Eh? Si no, pregúntenle a Francis. ¿Eh? Oh, miren, pues no, Frank, oigan, señores, Francisco. miren, miren. Oh, lo que pasa es que. No, vivimos, es político. Oigan, ¿no? todo esto es político, señores. Vivimos en un sistema sí, político, se, se vale político. Y aquí político. el que menos te dice que nunca quisiera ser político. Si lo ponen bien. y le dicen, mira, tú no eres político, pero. Pero, pero, Uy, la, ya, tú eh, podrías ser regidor. Pero te vamos a poner la diputación en la vacante de Olmedo. ¿Qué tú crees? Claro, claro, claro. Ah, perfecto. Entonces, pero no quiero decir que esté bien. Uh, pero tú entiendes. Entonces, sí. lamentablemente, ahora que tú me digas que hay cosas de la ley que hay que cambiarlas Si sí debiera ser. Y que si así como tú dices. Que no siempre la ley que, es justa. ¿Tú entiendes? Pero, eso, pero eso, así ahí, como ahí tú dices. Que, justo, que te dijeran, ok, si un diputado sale vamos a darle la diputación al que quedó atrás. Sí, el, el segundo si fuera por eso, mí, si oye, fuera, me, lo, mejor, oye, pues, fuera pues, lo mejor. Vamos a legislar para él. ¿Tú comprendes? Se, sería lo mejor sí, y, sí, y, y, y así nadie, y así nadie estuviera <risa> aspirando a una cosa, quizás si merecésela. ¿Tú comprendes? No, y como por, ejemplo, para otro lado. como por ejemplo el alcalde. Si el alcalde sale por una u otra razón, sabe que es la vicealcaldesa que entra, sí. o el vicealcalde. Ah, si un rey dos sale, sabe que es el suplente que entra, entonces... Ah, entonces tú... no, ya el caso de, de Rodríguez no hay que... No hay que bueno, discutir, lo, que que pasa es, lo que pasa es que el suplente de Rodríguez es el ingeniero Kelvin Grullón, Ajá, sí. que, está, que está designado en el Ministerio de Obras Públicas, y entonces ahora... Como ese suplente no va, a menos que él decida, no, yo no voy para obra pública, me voy a quedar en el ayuntamiento. Entonces el partido tiene que hacer prácticamente lo mismo que se hace sí. con los diputados, sí. presentar una tena para elegir quién va a ocupar esa obra. Doctor, vacancia. por último de mi parte. Ah, tú a... me preguntaste ahorita, de, de los dirigentes del partido, fue de, de, de, de los cargos y la cosa. Sí. Mire, señores, sí. lo que ustedes pueden estar seguros es que se van. ¿Quiénes se van? ¿Cómo hacen? Lo... Todo el que tiene un cargo político, una institución pública, va a haber cambio. Sí, claro. Y oye, yo te... Nosotros te... tenemos a aquí... Aquí, aquí RMG... El... Es, el el el es la norma. Es la norma. Entonces, oye, no, porque ahora lo que más se busca es un padrino. De, mire, déjeme hacerle un cuento, miren. Ahora lo que más usted tiene es una gente diciéndote, espérate. Pero yo soy peleadita, pero yo voté por pues, Franklin. <risa> pero yo soy peleadita, pero, <risa> pero <risa> mira... Eh, mi familia entera votó por ustedes sí. A mí hay que protegerme Ay. Todo el que llegó ahí Por, cuña por un cargo Político sí. Debe entender Que usted o se va O cuando viene a ver por su manejo profesional En la institución sí la institución entienda que usted es una persona necesaria en esa oficina Correcto. porque usted no puede desarmar una institución yo no puedo llegar a salud pública y sacar todo el personal de ahí sin yo tener ningún tipo de experiencia en ese manejo de esa institución y arrancar de nuevo de que llegué yo sí, sí, se van todito. Y, y entre. Nueva, no, la cosa lamentablemente saber, no doctor, lamentablemente, eh, por último no como dirigente del PRM eh, sabemos que muchos de los funcionarios del, del ayuntamiento se han ido para el gobierno con, con sobradas razones, naturalmente eh, y prácticamente se ha visto a un alcalde solo no, no tiene el PRM esa reserva para ir pero, irse pero tú a dices gente. solo porque Canela se, se le fue no, pues se fueron muchísimo no, no. El, el, el alcalde dijo aquí, en este programa que okay. 21 eh, eh, 22 de 24 funcionarios se le fueron sí, entonces, pero la mayoría no de... tiene el PRM de reserva ahí para pero, ocupar pero, pero, pero, oye una ejemplo, cosa. ¿quién está en cultura? oye una cosa, en medio ambiente? mira, déjame decirte algo pues yo fui alcalde todos los alcaldes viven gritando por el exceso en la noche. si el alcalde municipal nuestro, mi amigo y hermano Siquio ONG, con esa gente que le vamos sacando yo creo que se va a ir poniendo a tono a lo que dice la ley entonces lo que tiene que elegir ¿Qué personal usted tiene que le pueda realizar el trabajo que usted necesita en esta institución? Si sí que un gerente y lo ha demostrado en su vida profesional y en su vida Siempre. política. Un ayuntamiento, sea cual sea, solamente hay que gerenciar. Así es. Si usted necesita otra gente que le haga el trabajo que le estaba haciendo Canela ahí, busque el perfil, como está haciendo el gobierno. Con los perfiles pero lo, Porque eh, ahora ¿Tiene o no tiene el PRM reserva aquí en San Francisco Para ocupar los puestos, por ejemplo De, de, de Canela que, que tuvo Claro, tránsito, que, claro pero, que sí Pero, pero, que pero luego sí, se fue para, para Claro que para, para, sí, óyeme Mira, mira ya, ya, Que incluso me dicen que Canela llegó un momento Que, que lo ocupó los oh dos puestos Dios, juntos ya, ya, déjame, déjame decirte algo eh, Todo el que quiera un expediente 100 200, 500, 1000 que me lo pidan. Porque yo sí tengo expediente de gente que quiere trabajar. Aquí lo que más hay personas con deseo de trabajar. Tú estás diciendo entonces como que que no quieren Oye una cosa, oye una cosa, pero el yo es un administrador. Es un administrador, que vida personal o que lo busque de su entorno, porque es un dirigente más viejo que yo. Y él tiene personas y si a usted cambia a su tesorero. Busca una gente que cumpla sí, sí. con los requisitos y con el perfil sí, sí, sí, de un tesorero sí, sí, que pueda hacer un buen trabajo. Entonces, y oye una cosa, Carolina, mire un llamado. A todos los dirigentes nuestros del partido. Que tienen, están desesperados porque no llegan al nombramiento y toda esa cosa. Se está trabajando con perfiles profesionales. Doctor, eh, pero déjame acabar de decir ah, esto, Carolina. mira. Sí, sí, sí. Que a se, la, mira a, a los dirigentes que se estén tranquilos que nosotros tenemos aquí aproximadamente 5 mil espacios disponibles para todos los dirigentes de partido y bien. que todos todos todos sin excepción Tra todos van para el gobierno Tra bien, el doctor es como el doctor es como Julio Vargas que hace una pregunta a través del whatsapp y mira, el doctor mira déjame decirte Vargas, si gracias hablar, sí, mira y mira <ríe> que hemos tenido muchos problemas con los cargos regionales porque, por ejemplo, cualquier posición, un director regional que también la quiere, también la quiere Cotuí, la quiere Salcedo, la quiere Nagua, la quiere Samaná. Pero tenemos a Chubaca en Agua, también majareteando su cargo para su gente. Entonces hemos tenido sí, claro. problemitos ahí que gracias, gracias al trabajo que, que han hecho en la capital, Franklin Olmedo, es que hemos conseguido lo que tenemos y somos al día de hoy. La provincia que más directores provinciales y regionales tiene ocupado ya en el gobierno. gobierno. Bien. Mira, algunas eso es personas importante. Una persona se pregunta, doctor. Ardelis Rosario dice, buenos días. Es para decirle que en la Yagüiza hay muchas personas con COVID que investiguen eso en la Yagüiza. Dice otra persona, el 0708. ¿Qué piensa ella? Que por qué están durando tanto para entregar los resultados. Sí, te, te voy a hablar de eso ahora. Mira, en la Yagüiza solamente a través de su junta de vecinos hay COVID en todas partes. Si no hacen una solicitud formal, inmediatamente en esa semana se va allá y se toman todas las muestras. ¿Por qué se está durando tanto tiempo? No es, no, no es por deficiencia, es que una prueba PCR dura aproximadamente 4, 5 y 6 días para dar los resultados. Entonces, ¿qué se está haciendo? Cuando usted se está realizando también pruebas rápidas y cuando una prueba rápida... Te este da falso positivo, entonces se le hace la prueba PCR. Okay. Correcto. Tú otra comprendes, pregunta. entonces no es, no es oh, por deficiencia okay. del trabajo, sino es que la prueba sí, ¿eh? exige una cantidad de días para eso. Ahora, oye algo, Carolina. Estamos trabajando en la habilitación rápida del San Vicente de Paúl, el área de laboratorio, para que se procesen las pruebas aquí en San Francisco de Macorís. Y, man, y buena, el centro médico. Oye, oye pero hay otra mejor. Ajá. Hay otra mejor, el, el equipo que tenemos en el San Vicente de Paúl Procesa cuatro muestras cada, cada hora Significa que podemos procesar 48 muestras por día Pero el Centro Médico Siglo XXI eh, Va a traer un equipo que va a procesar 90 pruebas en una hora Hora. May o sea, que lo va a hacer más rápido, hora. inclusive de cómo lo hace la el laboratorio. De una capacidad de respuesta no, rápida. Muy, muy bien. Señores, pero ya estamos, decir, estamos no, habilitando. Si no para eso. El doctor tenés. Nos vamos a las 11. No hay que en la semana de entrevista. Exacto. Hay que traerlo de nuevo. Así que, Giovanni, ya tú sabes, porque hay muchas cosas que completar no, eso, con Luis que Rosario. El que tiene, tiene director que... provincial de salud, dime. Oye, lo ¿Tiene que, en, en, en comunicación allá en la provincial? Bueno, en la provincial ya nosotros solic no, no no no no no en la provincial nosotros, no, solicita oye, nosotros dije, solicitamos oye, nosotros solicitamos al Departamento de Recursos Humanos que nos cree en la plaza claro. para dos personas en el área de comunicación, que eso existe en la regional que no había aclarado del Servicio Nacional de Salud. Que nunca funcionó, hay que decir. No, espérate, espérate. Nunca funcionó. Ah, yo, que no, nunca funcionó. Yo, yo lo digo yo de manera bueno, responsable. Pero eh. déjame aclararte eh, algo el ya. De ahí, el mismo. Servicio Nacional de Salud con respeto y ver, lo que es salud pública el Servicio Nacional se encarga de la Administración de Salud. Por eso, bajo la dependencia del servicio están todos los hospitales y todo el área administrativa. Salud Pública se encarga directamente con enfermedades. Llámese COVID, llámese dengue, llámese malaria. Hay campaña también ya que arrancó de vacunación de perros, la gente que tiene su mascota, todas esas cosas. Bien. Pero bien, doctor, tiene que, tiene que volver, doctor. Pero Agradecer me tienen que dar una hora doctor, cuando y... yo venga para acá. Sí, sí, sí. sí. Agradecer Agradecer a Luis la eh, la participación, ¿No hay un saludo. La oye, oye, oye, Yelian. Sí, sí. Yelian, mira, entiende. oye, ya Mira, atiende. Oye, oye, ya Nos vamos a la parte. No, no, espérate. Un saludo, besote grandote a Lía, a Lian a bien, Pedro bien. Luis, a Escale, a Marino. Y son mis hijos, señores. Sí, sí. Bueno, nos vemos en Muchísimas breve. Gracias. Todavía queda más.